Vamos acá, tengo una pregunta que dice ¿Estarían de acuerdo que por ley se realizaran un perfil de los candidatos siendo obligatorio tener un grado académico para ocupar una posición en el Congreso? No, eso, eso, eso es violatorio a la Constitución de la República porque realmente es que crearía categoría de ciudadanos nosotros entendemos que ya es una valoración que tiene que hacer el pueblo y la sociedad con respecto a la propuesta de los candidatos y entonces de la manera que evalúe los candidatos, que evalúe el perfil de los candidatos y que se defira por uno de, de, lo, de, de, de los candidatos, eh, escúcheme la redundancia, de la propuesta. O sea, realmente eh, etiquetar eh, eh, condiciones eh, intelectuales y académicas de un candidato, eh, realmente eso, está, eso sería violar la Constitución de la República y, entendemos nosotros que ya sí el pueblo debe hacer una valoración de su candidato con respecto a los a, a los que llenan las expectativas a los requerimientos y a lo que el pueblo entiende que le conviene como ya sus futuros diputados electos Heriberto Magallanes Eso entraría en, en un conflicto constitucional y en un conflicto en un conflicto de discriminatorio claro. eh, Entendemos que nada, para eso están ya se está, para eso para valorar eh, los candidatos se están creando foros como estos sí. donde la persona, lo, donde los televidentes a través de la tecnología ven cuál es la propuesta, cuál es el manejo y la sinceridad ah. de, de los candidatos. Es decir que no estaría de acuerdo con, con que eh, le pusieran ese corte de, de, de intelectualidad a, a una ley para para que pueda para que un para que una persona pueda aspirar a un cargo público. Iván Fernández. Miren, el Congreso Dominicano es la representación genuina del claro. pueblo. El pueblo no todo es, es eh, eh, profesional, el pueblo no todo es eh, de, una, de una formación u otra. Lo que sí yo quiero decirle es lo siguiente, es el elector el que debe de, de hacer su tarea, es el elector que debe, como en mi caso, elegir al más preparado, al que lleva las mejores propuestas, al que se ha preocupado por, por decirle a San Francisco de Macorís lo que, lo que lleva al Congreso. Es aquel que se está comprometiendo a acompañar, por ejemplo, a las víctimas del, de la estafa financiera MUNE, aquellos que el, el Estado, a través del Ministerio Público, no le está dando respuesta. Es aquel que por, eh, por generaciones ha venido desde de una familia comprometida con el servicio.